actualizamos nuestra página web www.triges.mx Encuentra ahí todas nuestras sentencias Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas Justicia Electoral que fortalece la democracia Tener mi negocio es mi sueño Es momento de luchar por él Y si el dolor llega... Domo Advil, el analgésico número uno en ventas del mundo. Su exclusiva tecnología líquida actúa en múltiples tipos de dolor, aliviándolos en minutos. Para cumplir mis sueños, triunfar y disfrutar la vida. Advil, tú eres más grande que el dolor limpieza eficaz pero suave con tu piel miceler agua de rosas de Nivea con tecnología micelar y agua de rosas remueve profundamente impurezas sin maltratar nueva agua de rosas Nivea la boca está llena de bacterias invisibles y si no te proteges pueden poner en riesgo tu salud por eso los expertos de oral -B desarrollaron la nueva Oral-B Detox que elimina bacterias peligrosas oral -B, contribuyendo por un México con una salud bucal 100% les voy a contar cómo le enseñé a mi papá a pagar su crédito desde la app de Banco Azteca estaba viendo la tele cuando de de repente dijo, mi crédito, necesito pagarlo hoy, tengo que ir al banco. Recuerda que con la app de Banco Azteca puedes pagarlo desde aquí. Seleccionas pagar mis créditos, confirmas y listo. Además, con cada pago en la app, obtienes un cupón de descuento. Y si juntas tres pagos en la app, participas por dinero en efectivo y hasta un auto. ¿Eh? Tú también. Usa la app de Banco Azteca qué te hace ganar. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. 2X nació para el mañana por lo interesante por venir. 2X, interesante de origen, evita el exceso. Mi mamá es mi héroe, es la mejor. No importa que...